Soy de la red de jóvenes de Izquierda Unida y bueno, eh, a mí siempre me gusta aclarar al principio que no vengo en calidad de ponente magistral ni nada parecido. Yo soy ingeniero agrónomo y me dedico al desarrollo rural, al campo y, y a mí esto, digamos, como que me ha caído un poco por, por haber empezado a hacer este tipo de talleres en la, en la red de jóvenes a nivel, a nivel federal y en las escuelas que montamos todos los años. Entonces, eh, dicho esto, eh, lo que os digo también es, pues, me paráis, me interrumpís, me preguntáis, algunas veces no voy a tener respuesta a lo que me preguntéis y, eh, y, y, y demás. Eh, nada, os presento rápido la sesión. Tiene que durar como, como una hora y media aproximadamente. Eh, tenemos hasta las dos y cuarto máximo, porque además tenemos un tren que coger. Y, y nada, vamos a hacer... Ahora una encuesta rápidamente, vamos a tener como dos bloques, ¿vale? Uno, primero de un poco de teoría de, sobre el patriarcado. El primer bloque es como más de la cuestión estructural, ¿no? Eh, y después hacemos una dinámica y tal, y luego hacemos la, el segundo bloque, que es una cosa que a mí me gusta siempre mucho poner, darle valor porque es algo que no se suele hacer en Izquierda Unida, que es trabajar como la parte más de la subjetividad más ligado a lo, a, lo, a lo individual. Entonces, vamos a hacer esto típico de, bueno, pues, los micromachismos, etcétera, etcétera ver traver un poco cómo todo lo estructural nosotros lo reproducimos y para mí lo importante, más allá de reproducirlo, no en torno a todo el privilegio, cómo también eh, nos jode la vida al patriarcado a los, a, los, a los hombres. ¿De acuerdo? Es obvio que tenemos un privilegio, pero también al estar siguiendo unas reglas que nosotros no hemos formado parte y no hemos decidido cómo, cómo es la masculinidad digamos, sino que nos hemos dedicado a, a seguir unas reglas que nos han impuesto pues cómo nos jode eso la vida ¿de acuerdo? aquí ido, Hoy ven, la idea es que como este taller cumpla dos objetivos por un lado una base teórica es decir, pues eso, ¿qué es el patriarcado? ¿Cómo, ¿a nivel estructural cómo funciona? ¿Cómo, es el, cómo, es, ¿cómo ha cambiado un poco el relato en torno al rol de los hombres y demás? Y luego tenga el segundo objetivo que cumpla ya una cosa más, eh, una vertiente más pues, transformadora eh, tanto a nivel organizativo, es decir, aquí se tiene que dar un cambio de paradigma, se entiende políticamente desde la organización, por el que está muy bien que, la que hay unas dinámicas sociales que impulsen el papel de, la, de las compañeras, pero lo que se nos exige en tanto que organización feminista es un papel proactivo también nuestro, es decir, implementar unos métodos nuevos, eh, o no nuevos, unos métodos distintos que faciliten y que cumplan con, todo estos, con toda esta idea de la igualdad. Que a veces es muy bonito como tener en abstracto, pero, pero, pero bueno, me gustan las cosas concretas, ¿no? Como decía aquel, cuatro, creo que hoy son cinco preguntas. Eh, la primera, ¿habéis leído algún...? Esto es para... no es un examen, esto es para ubicar así un poco cómo, cómo estamos y tal. ¿Habéis leído algún libro sobre feminismo? Eh, leéis artículos eh, sobre el tema? ¿Sobre qué leéis? participación en talleres de. igualdad. Vale. En de igualdad, varios, varios vale. cursos de formación y hecho en, en la fábrica. Vale, pues esta es la siguiente pregunta, justo. ¿O sea, ¿Habéis asistido a algún taller sobre pues, esto, más lo que estamos haciendo hoy, masculinidades, micromachismos? Vale. ¿Habéis existido algún espacio de información sobre temas feministas como economía feminista, ecofeminismo? Siguiente pregunta: ¿Ayudáis en las tareas del hogar? No, las no yo... ah. vale, vale, vale, vale. ¿Por qué ayudar? Venga, vamos a empezar un poco con el salseo. ¿Por qué ayudar es tan mal? Yo, yo, yo... Habías dicho que habías afirmado. Sí, sí. Vale. Venga, vamos a hablar un poco de esto. O sea que eh, es un poco lo interesante que hablemos aquí todos, que no hable de que esto no sea aquí un chapo mío porque está mal esto de ahí? a ver, porque no, porque ha saltado tan rápido No, en caso... ah, yo tengo y pues, la cocina, es cosa mía. La cocina... Uh -huh. Bueno, eh, yo esta, esta pregunta la pongo primero porque como es una, es una pregunta trampa y lo que hace es que tengáis que estar atento a lo que diría el taller porque es posible que haya alguna mal y luego las, y la, la segunda razón de fondo es para empezar a hablar ya de algunas cosas que van a ir saliendo en el taller. La, esta primera es la cuestión de, las, de poner distancia. Es decir, vamos a ver otro, otro ejemplo con lo que lo vamos a ver muy claro es cuando hablemos de la masculinidad hegemónica, el machirulo, de tal. Una de las cosas que se suele hacer, sobre todo la gente que se pone así de izquierda, y tenemos un poco de más formación y sensibilidad sobre esto, es que decir, hostia, como yo no soy abascal, que es el señor más rancio que se me puede ocurrir, yo ya no reproduzco una masculinidad, eh, ya no reproduzco todos esos privilegios, ya no soy un machista, en definitiva, ¿no? Entonces, eh, ocurre eso con el tema de las violencias también, ¿no? De como yo no le pego a mi mujer, yo no reproduzco absolutamente ningún tipo de violencia a mi pareja o a, quien, o a, mis, o a mis peques, ¿de acuerdo? Eh, el lenguaje es performativo, entonces el lenguaje lo que hace es, nos limita, nos condiciona por lo menos la manera de pensar. Entonces, si nosotros hablamos de ayudar, de nuevo lo que hacemos es poner una distancia. Si nosotros hablamos de corresponsabilidad, nosotros ya estamos abordando el, la misma cuestión, pero desde un prisma muy distinto. Y eso lo que hace al final es condicionar, para mí es lo interesante, la práctica política. ¿Vale? Otra de las cosas que vamos a ver durante el taller son estos cartelitos de buenas prácticas. Eh, a los hombres se nos asume un cierto grado de disponibilidad plena. Yo siempre voy a hablar de generalidades, seguro que vosotros me podéis decir, no, porque yo hago tal no sé qué, ¿vale? Yo estoy hablando de la cuestión estructural. Si tenéis algo que decir, obviamente me cortáis y lo hablamos, pero que, que se entienda que no es nada personal, que además estamos aquí pocos y no quiero que lo parezca. Eh, nosotros estamos educados para tomar lo público, para brillar en lo público y mm, entonces asumimos esa, disp esa disponibilidad absoluta para tener una reunión a las nueve de la noche, a las ocho o a la hora que sea, en general. Entonces, eh, cuidado con esto, es muy interesante. No solo por lo tanto, para que la gente se pueda planificar la vida y hacer una organización un poco más amable y más vivible, poner hora de finalización y, de, y a la vez que ponemos la hora de inicio de las reuniones. Pactar los días, esto, es una, esto de ahí es el acta, el acta, perdón, el orden del día de la última reunión que tuvimos la Red de Jóvenes Federal. Eh, no solo nosotros ponemos la hora de inicio y final, sino que son numeritos, que hay entre paréntesis, son dos minutos que dura cada punto. De tal manera que, si se acaba el debate, se acaba, perfecto, pero si no, se pasa o se consensúa, vale, dedicamos más tiempo a esto y quitamos otro punto o cómo hacemos esto. De tal manera, esto viene de una necesidad pura y dura y es que algunos empezamos a currar y si, no tenía, y si a las 10 no estábamos cenados y tal, al día siguiente nos le teníamos que levantar a las 5 de la mañana y nos jodía la vida. Entonces, eh, no podíamos descansar. Entonces, esto viene de, esto es, una, es pura necesidad y esto es un ejemplo y luego cada uno pues, eh, lo aborda como quiera. Detrás de esto para mí hay una idea muy importante que es la que decía antes, que es lo de pasar a tener unos métodos, o sea, tomar la decisión política y pasar a tener un rol proactivo para consolidar unos métodos que lo que hagan es, pues esto, una organización con cosas concretas más, a mi entender, al menos más feministas, como es esto. Vamos con ya preguntas que tienen que ver más con los roles eh, y demás, los estereotipos. ¿Habláis a menudo de sentimientos con alguien? ¿Tenéis así un colega uh, o una o una colega o con vuestra pareja? Eh, tío, tengo ansiedad porque tengo que entregar mi tesis de fin de máster de de eh, en junio. Estoy cagado y duermo cuatro horas al día. ¿Vosotros habláis así con...? Con tu pareja. Pero no, no. Vale. Podéis hablar, podéis no hablar, o sea, podéis hacer lo que queráis, no hace falta que me respondáis. No, no pero... Vale. ¿Te lo tragas? Esta pregunta la pongo también para que dé pie un poco a hablar de, del tema de, de, de, de cómo nos jode la vida eh, el patriarcado. Eh, nosotros se nos asigna un rol al nacer, ¿no? lo habéis escuchado 200.000 millones de veces. Ellos de azul y ellas de rosa, ellas pendientes y tal. Esto está cambiando, esto es una dinámica que está cambiando. Ya igual tienes un peque y no le... Una, una peque, vamos a mejor dicho, y ya no le hacen los dos agujeros. Quizás te esperas a que la niña decida por sí misma si quiere o no. Incluso si tienes un, un chico, pues le dejas a él. Quizás luego ya que, que, que decida. Nosotros tenemos un mandato por el cual... Eh, si, somos, si mostramos cierto grado de vulnerabilidad, ¿no? por ejemplo, ya somos menos hombres. Si empezamos si hablamos de sentimientos, parece que ya no soy tan, no soy tan hombre como, como Abascal, si me permitís así la, la, la caricatura. Y la realidad es que los hombres, como cualquier ser que sienta algo, tenemos, pues, tenemos momentos de bajón, tenemos momentos de estar súper bien y súper alegres, pero el problema es que lo que no se nombra, por ejemplo, no se puede curar. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionarnos nuestras mierdas? Honestamente, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo salgo yo de la... ¿Cómo me quito yo la ansiedad? Lo del, TF, lo del trabajo de fin de máster es una cosa que me está pasando. ¿Cómo me quito yo la ansiedad? Si no es... ¿Cómo lo hago eso yo sin, sin apoyo? Primero que es mucho más sencillo con apoyo. Y luego, segundo, que es, no está bien asumir que, que salimos de nuestras mierdas por nosotros mismos. O sea, no... Yo creo que no es... Que no es real. Es como que nos nos están poniendo, un, nos están metiendo en cajita en la que dicen, bueno, tú te metes en la cajita aquí y no sientes, y no sientes nada. ¿no? Y si no. sientes alguna vez algo es la ira, porque ningún sentimiento más va a estar así como socialmente muy aceptado. Todo esto, de nuevo, para mí tiene una vertiente política, de acción política, muy importante. Y es la que se ve que este QR que hay ahí, está al final de la... ...de la diapositiva porque me gustaría que le echarais un vistazo. Esto es un corte... ¿Habéis visto la peli de los desahucios? De los, ¿Cómo se llama? Los márgenes, la de Juan Diego Boto con Penélope Cruz. En Los márgenes. Eh, pues yo no la he visto. Pero yo encontré este corte... Y me, y ...en el que el director explica, explica una cosa... ...explica esto. Eh, explica cómo todo esto que es como muy abstracto, como muy de que no suena, eh, por lo menos, en esta organización, eh, pero que en algunos movimientos sociales se está trabajando mucho, como es en el caso del movimiento ecologista, donde yo minito, eh, cómo nos limita políticamente no tener espacios para decir, pues estoy así, estoy así, no sé cuántos y demás. Eh, él lo que contaba en estos dos minutos de vídeo es que se iba a hacer su tarea de documentación a los desahucios y veía que en los desahucios habían mayoritariamente mujeres. O sea, había una ausencia total de hombres. ¿Y esto a qué se debe? O incluso más allá de lo que, a que se deba a esto. O sea que tú te quedas sin casa y, y, y te quedas bloqueado absolutamente. ¿Y por qué los hombres se quedan bloqueados y ellas no? Es jodido esto. Es muy jodido. En otros casos está claro que los hombres nos vamos a movilizar y tal y cual. Esto es un ejemplo que yo creo que ilustra muy, pero que ilustra muy bien esto. Eh, a la vez, que es que ha fracasado, tú tienes un rol ¿no? el sentimiento es de fracaso el fracaso es vulnerabilidad y la vulnerabilidad es debilidad y un hombre no puede ser débil entonces tú no has cumplido con tu rol de proveedor que se te ha asignado a ti al nacer que es, tú curras, tú tal, cual y si te echan de casa es culpa tuya mía, no, no me vengas con el rollo este de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades está la mierda pero claro, si yo no tengo una herramienta o un espacio donde decir, hostia, ¿cómo lo han hecho ellas para pa que a pesar de ese fracaso, que ellas lo sienten como propio también, porque les están echando de casa, porque ellas se, tienen la capacidad de seguir ahí pijando piedra y nosotros no? no? Es que es muy jodido. vale Yo lo tiro aquí y vamos a ir viendo aquí un poco la, el tema. ¿Cómo va? Vamos con el primer bloque de de de lo de la parte estructural, ¿vale? No sé cómo lo estáis viendo. Eh, ¿conocéis esto, no? No se ve muy bien hoy, pero esto es lo de es el edificio este, es lo del Colegio Mayor de Madrid. Aquello de que le van a las persianas y no sé qué, ¿vale? Sentaban a las del Colegio Mayor que tenían delante de ahí ahí en Madrid. Y mmm, no decía que mmm, esto es como un poco la punta del iceberg, ¿no? Esto es como una expresión súper evidente de lo que es el machismo. Esto es lo que se entiende a cualquiera, prácticamente, que le preguntes, ya hoy día, y gracias al avance del feminismo, prácticamente cualquier persona que, pase por la, que pare por la calle te va a decir «Efectivamente, esto es machismo». Luego quizás te dice aquello de «Bueno, pero se ha hecho así toda la vida, no está tan mal, no sé qué». Pero la mayoría de la gente va a reconocer que es un machismo. Entonces, el machismo, lo que viene es un mecanismo del patriarcado. Y esta es la primera autora que yo recomiendo que leáis mucho. Eh, a mí me, me encantaría que fuera esa que con un montón de ganas de leer. Eh, y bell Hooks es una, es una feminista eh, yanqui, eh, anticapitalista, eh, que yo recomiendo mucho que leáis. Su tarea principal, por, reunir, por resumir un poco lo que ella se dedica a hacer, su tarea principal es construir una, una idea, una tesi unas tesis políticas por las que... ...podamos construir un feminismo del 99%. Es decir, un feminismo que incluye a los hombres... ...pero ese 1%, dejando a ese 1% de fuera... ...que me imagino que intuís de dónde viene... ...que es por la cuestión de clase. Entonces, ¿el patriarcado qué es? Es un sistema que lo que nos dice es... ...bueno, que los hombres somos eh, inherentemente dominantes. ¿no? Esto es como un relato clásico de, de lo, que es el, que lo que es el patriarcado... ...y que estoy, yo también estoy convencido de que de que os suena... Nosotros tenemos, por tanto, además, un, un derecho a dominarlo absolutamente todo, a dominar el resto, a dominar a las mujeres, a dominar eh, otros países eh, con todo lo que tiene que ver con la cuestión del colonial y de raza, a dominar la naturaleza. ¿no? Ahora, con todo el debate ecologista, se están viendo, eh, las ecofeministas se están situando muy bien cuál es, cómo opera de manera muy parecida la opresión machista y, la, y, la, y el capitalismo, con el trato hacia la mujer y también con el trato hacia la naturaleza, eh, la explotación de recursos, el trato de los animales, etcétera, etcétera. Eh, y, y para bueno, para consolidar, para ejecutar ese ese terrorismo, eh, perdón, ese derecho a dominar, eh, bueno empleamos una serie de, de mecanismos de, de terrorismo psicológico y sobre todo de violencia volvemos a esto un poco para, para hablar un poco más no tan en abstracto y tal y tan tan académico eh, cuando pasó todo esto y para también con un poco con la voluntad de, de, de empezar a aislar un poco más más fino eh, cuando pasó todo esto mucha prensa no se lió en Twitter como siempre sabes sabéis cómo va Twitter y una de las cosas que hizo hicieron algunos medios se fueron a preguntarles a ellas a las, a las que a las receptoras del del mensaje y, claro, ya decían, esto de, bueno, pues no está tan mal, porque se ha hecho siempre, ¿no? Yo me acuerdo, mi hermano venía a este colegio y ya lo hacía, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de malo, no? A ella nunca le... A ella no la violaron, no la acosaron, no le hicieron nunca nada, tal. O sea que, entonces, mucha gente lo que dijo es, esas mujeres están aliadas. Las mujeres no se dan cuenta de lo que les está pasando y, y por lo tanto, no identifican eso como una violencia, ¿no? a mí, de toda la maraña que salió de todo el follón de Twitter, a mí me gusta recuperar este tuit de M. Román, que es una compañera marxista, feminista, que ha venido a algunas escuelas de jóvenes de izquierda unida, y que decía esto, con todo el tema de la alienación. Eh, dice, no sé hasta qué punto podemos decir que están alienadas, están alienados, presupone, y aquí está lo interesante, presupone que actúas en contra de tus intereses objetivos. Y entonces ella plantea, ¿hasta qué punto estas mujeres que son élite, o era un colegio mayor de gente de mucha pasta, de además de toda España, eh, ¿hasta qué punto el hombre, el orden patriarcal no les beneficia? Y está metiendo claramente la cuestión de clase aquí. Esas señoras que, bueno, tienen un sistema patriarcal que les puede joder un poco la vida, pero que tú lo pones, lo pones en una balanza y te, y te compensa, ¿no? ¿Hasta qué punto el viejo mundo va en contra de del interés de ellas. Entonces, esto tiene que ver con el relato eh, clásico del feminismo que asume que todos los hombres tenemos privilegios por igual. Entonces, lo que Bell Hooks, la autora que ponía antes, lo que viene a decir es cuidado porque, porque asumir una masa homogénea de hombres, es decir, asumir que todos tenemos los mismos privilegios sin negar los privilegios en ningún momento, porque eso es evidente que los tenemos, eh, eso es funcional al, al patriarcado y, por lo tanto, es funcional al, al, al capitalismo. que Construye dos bloques, se lava las manos, se enfrenta a los géneros y vosotros os lo veréis. Eh, y, por lo tanto, limita la acción política, de nuevo. Eh, este relato clásico, que lo que dice es que todos los hombres nos beneficiamos por igual, eh, podemos decir que, al menos, teóricamente, eh, a nivel de, de elaboración política, Está ya desfasado desde hace, desde hace un tiempo. ¿Cómo se, digamos, ¿Cuál es la línea de pensamiento para esto? Ya no me quiero enrollar mucho más. A mí me encanta hablar de esto, pero esto es un chapón también a veces un poco extenso. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la línea de pensamiento? Si somos radicales, nos vamos a la raíz de las cosas. ¿El capitalismo qué es? El capitalismo es una guerra, esto sonará es por la acumulación. ¿no? La acumulación del capital para, bueno, la que genera desigualdades, los pueblos nuestros... ¿no? Es esto está teorizado, lo dijo ya Marx, esto ya está, ya está clarísimo. Entonces, si el capitalismo es guerra, lo que dijo Rita Segato, que es una autora eh, latinoamericana, dijo vamos a estudiar en los contextos de guerra cómo se comportan los hombres y cómo funcionan la relaciones entre géneros. Entonces, lo que, dijo, lo que ella observó en Ciudad Juárez, que me encantaría explicaroslo, pero me voy a, me voy a, me voy a contener, si queréis lo hablamos más tarde, en la comida, eh, es, eh, el capitalismo es guerra y en la guerra se generan jerarquías entre hombres. Hay una pelea para nosotros situarnos los unos por encima de los otros. Eh, yo creo que está claro que no es lo mismo el privilegio de un hombre cis, es decir, un hombre que nace con, con, su, con sus genitales masculinos, que se le asigna el rol tal heterosexual y uno homosexual, no es lo mismo. La homofobia eh, al final no deja de ser uno de los mecanismos que emplea el patriarcado para definir lo que es un hombre y lo que no es un hombre. ¿De acuerdo? Un hombre negro, yo creo que también está claro, que no tiene los mismos privilegios que un hombre blanco. Y luego si miramos a los hombres blancos, cis, hetero, eh, como soy yo, eh, no soy yo lo mismo que, que el difunto gotín, aquí el vecino. Eh, bueno, entonces... Se, se generan aquí unas jerarquías. Hay una disputa, hay una guerra entre nosotros, es decir, no hay un pacto entre los hombres por los que nosotros nos ponemos de acuerdo, oprimimos a las mujeres, vosotras tenéis ahí un curro siempre remunerar en casa, asumiendo todas las tareas del hogar. No, no, es mucho más complejo que todo esto. Hay una disputa entre nosotros mismos eh, con tal de pues, acumular el mayor, la mayor parte de privilegio y vivir lo mejor posible. Eh, Dita Segato incluso lo que llega a decir es que la, una ausencia, esto lo voy a leer, dice en ausencia de igualdad entre hombres es donde se asesina más mujeres y con mayor brutalidad Eso es lo que ella, esa es la conclusión que llegó eh, eh, analizando a, a ciudad eh, ciudad de jo, joder, no, que no me sale, ciudad Juárez eh, de acuerdo, o sea cuando bueno, no me, no me paro aquí y entonces ya para acabar el perdón, eh, la línea está de pensamiento dice que es en las guerras. Eh, vale, esto está mal. No? no hagáis caso porque está, porque hay una rata ahí que hace que no se entienda. Dice que lo que viene a decir es en la, es en la guerra entre, ese, entre los hombres, entre la disputa, entre nosotros mismos, que como efecto añadido eh, eso es lo que eso es lo que genera la violencia hacia las mujeres. Entonces ella explica que en Ciudad Juárez cuando una mafia y la policía pactan cuando la mafia corrompe a la policía, lo que hacen es, primero se van a delimitar el territorio para decírselo a las otras mafias, eh, asesinando a mujeres y dejándolas, el, el, el, asesinando mujeres del el perímetro que ellos van a dominar. Y encima las utilizan eh, metiendo, escribiendo mensajes para las otras, o sea, grabando mensajes en la piel. de. Eso es una, una puta borrada. Eh, por lo tanto, lo que se deduce para mí, interesante de todo esto, es otra cosa que ya Marx eh, apuntó. Y es que esto no va de hacer el bien o hacer el mal, o sea, ser bueno o ser mala persona. Marx lo que dijo es, el obrero no es libre, pero cuidado, el, capitalismo, el capitalista tampoco. Si el capitalista no, es, no, es, no va de hacer juicios morales, no va de tú eres un machista porque lo has elegido... ...y eres un, eres un asqueroso y eres un mierda... ...no, va de que si yo no soy machista... ...me quedo sin privilegios... ...se me expulsa... ...y vivo, y vivo mal... Que esto lo vamos a ver lo podemos hablar mucho... ...después cuando hablemos eh, hablaremos un poquito... De los, ...de los votantes de Trump y de la extrema derecha... ...de acuerdo... ...si el capitalista deja de extraer plusvalía... ...pues lo que ocurre... ...que se le expulsa... ...y se le quita el privilegio... ...pues esto es lo mismo... ...digamos... ...todo este relato tiene unas, tiene cuatro implicaciones... Ser feminista no es lo mismo que ser mujer. No ser mu... lo Hemos visto que el relato clásico de que los hombres somos una masa homogénea, eso viene de las, de las feministas, las primeras, que al final, pues ¿quién... esto va como en Atenas, ¿quién podía escribir? Pues, ¿quién... ¿Quién podía pararse a teorizar y a filosofar? Pues las ricas, las burguesas, entonces a ellas les interesaba ese relato y de oposición hacia el género masculino como una masa única. Pero claro, si nosotros estamos metiendo una perspectiva de clase, nos definimos como, como antirracistas, ecologistas y demás, pues eso tiene mucho más aristas, es mucho más complejo, que es lo que dice el tercero de los puntos. El patriarcado o el sexismo no es igual a los hombres, ya lo hemos visto que hay mujeres que les interesa eh, este mismo, hay mujeres privilegiadas que están conformes y lo reproducen. Todo esto es una teoría política para construir el feminismo del 99%, que es lo que nos interesa, es decir, para es digamos, lo que nos sirve al, digamos, a, a los hombres interesados en la igualdad para analizar, construir un discurso político para, para incorporarnos ahí al feminismo y para promover la igualdad. De, acuerdo? de hecho, hay estas feministas, eh, esto ya quizá es más polémico, que dicen que el marxismo, la lucha de clases no ha sido capaz de ser ese movimiento aglutinador eh, como si sí que está siendo capaz de, de ser ¿no? de aglutinador de masas verdaderamente transformador ellas dicen que se puede incorporar el anticapitalismo y demás que está en la raíz de la demanda feminista pero que verdaderamente la lucha que tiene el poder no esto es lo típico los ecologistas decimos que es el ecologismo las feministas bueno eso, eh, por, también por polemizar un poco y, por, y problematizar también ese, ese enunciado pero que también que sepáis gestuar, que estas autoras apuntan un poco hacia ahí es decir, el feminismo es la lucha que tiene la capacidad de aglutinar fuerza, la verdadera fuerza, para eh, acabar con la... o sea, promover la igualdad, y eso pasa inevitablemente por derribar el capitalismo. El privilegio es inseparable del sufrimiento. Es decir, el privilegio que tenemos, que es obvio, eh, eh, pasa por una serie de eh, peajes, digamos, que tenemos que... que que, ...que pagar, por así decirlo. A mí me gusta decir aquí siempre, en, este, en esta diapositiva... ...que está muy bien, que creamos en la, igualdad, en la igualdad, ¿no? Es como éticamente otra cosa a mí se me parece implanteable... ...se me hace implanteable, o sea, no me, no me pasa por la cabeza. Es decir, la igualdad como justicia social... ...yo creo que estamos de acuerdo todo el mundo. Es evidente, es injusto que por tú tener un género X o el género Y... ...vivas mejor o peor, eso está mal, ¿no? Eso me parece a mí éticamente eh, incuestionable. La, el paso que, que para mí es más que va más allá que es más interesante es que no solo, es que la igualdad nos va a hacer estar mejor cuando venga Vox a decirnos a decirnos a los hombres que las feministas lo que quieren hacer es quitarnos privilegios y jodernos a los señores no no no es que con la igualdad los hombres estaremos mejor de acuerdo eh, hay una hay otro autor que es eh, Michael Kaufman eh, que, dice, que lo que dice es tenemos un poder, que es fuente de privilegios, pero también es fuente de una experiencia individual de dolor. Eh, es decir, el, el patriarcado nos genera dolor. Eh, pero claro, esto no nos es culpa. Nosotros tenemos una responsabilidad colectiva e individual de, eh, de, bueno, de gestionar nuestros privilegios y hacer ahí una serie de renuncias que es, en realidad, de lo que va todo el taller, de hacer una serie de renuncias, eh, de, de renunciar activamente... A esto, sin embargo, a entender el mal, esto se ve yo creo que muy claro, a nosotros que nos llaman pro-Putin por todo, creo que se ve muy claro con el tema de la guerra de Ucrania. Entender el comportamiento de Putin, entender el comportamiento de Zelensky, eh, es, no significa justificar ni lo que hace uno ni lo que hace el otro. Yo creo que, estamos, que, que con ese ejemplo se ve, se ve muy evidente, con toda la guerra. O sea, entender que Putin hace unos movimientos después de las estrategias de la OTAN no nos convierte en pro-Putin. Y cómplices de este señor, ¿de acuerdo? Pues digamos que aquí se aplica, a mí, me, a mí me gusta aplicar la misma lógica. Entonces, yo ahora me callo un rato, nos toca a vosotros aquí pensar y trabajar un, un, un poco. Va a ser algo más corto, eh, no van a ser 40 minutos, pero, pero vamos a dedicar un rato a hacer esto de la línea del tiempo. Y os planteo la siguiente pregunta. ¿Qué cambios has visto en Izquierda Unida respecto a la situación de las mujeres? Aquí no se ve, pero mira, como hoy tenemos rotuladores, me viene muy bien. Eh, la idea de esta, de, este, de esta primera parte es que si Izquierda Unida se funda en el año 1986, corregirme si me equivoco, ¿qué hitos habéis visto? Rollo, ¿cuándo visteis por primera vez una nudoteca en una sede? Yo no sé cuánto llevan pilitando, pero. En el tiempo que la veáis, o incluso desde fuera, desde fuera podéis haber visto, cuando visteis la primera coordinadora de una asamblea, o la primera alcaldable eh, a, a, en Santander. Eh, ¿De acuerdo? Entonces, el ejercicio va un poco de esto, pues yo que sé. O, pero también podemos hablar a nivel de, yo que sé, cuando visteis en Asturias, la primera, eh, primera portavoz, o la primera responsable de finanzas, o la primera mani grande que recordáis de un 8 de marzo. Donde se trata de, entre todos, ir aquí ubicando los distintos sitios. ¿Vale? Para, para ver un poco cómo, cómo va funcionando el tema. Para esto, vamos con lo de las buenas prácticas de nuevo. Es decir, si queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar, ¿no? si queremos que sea una organización un poco más amable, tenemos que usar métodos para que eso sea así. No basta con fiarnos del de buenismo de tal o la buena voluntad hay que poner métodos concretos. Entonces, este método viene de eh, la Escuela de Jóvenes, que lo pusieron en marcha las, las compañeras. Hicimos El primer día de la escuela, un viernes por la noche, hicimos, un, hicimos talleres no mixtos. Entonces, nosotros hicimos como una revisión de, de temas de violencia, ¿no? porque habíamos tenido problemas de acoso, de tocamiento, de malas palabras y tal y cual, en la Escuela de Jóvenes, y ante eso dijimos, pues hay que hacer algo. Eh, obviamente. Entonces, nosotros los hombres nos dedicamos un poco a esto y ellas lo que hicieron es, eh, en su espacio propio, eh, poner una serie de normas de convivencia Una de las que salió la primera fue esta y es que cuando acabábamos las ponencias en lugar de dar a, a continuación súper rápido, eh, abrir el turno de preguntas y de intervenciones dar dos, eh, dos tres minutos de eh, todo el mundo callaico y pensando la pregunta ¿esto qué permitía? ¿Esto por qué lo pidieron? Pidieron para que nosotros los hombres sintetizáramos por aquello de que nos gusta mucho hablar en público y cuando nosotros hablamos mucho en público lo que hacemos es compartir con los demás. Y no a los demás, generalmente, sino a las demás. Entonces ellas pedían síntesis y ellas también lo que decían es que así ganaban en decir, bueno, pues yo me cojo mi libreta, me planteo la pregunta, eh, me siento segura y con esto yo soy capaz de poner... Eh, la pregunta encima de la mesa, me siento más, lo hago más tranquila, lo hago más cómoda, yo no sé, yo no os puedo contar lo que sentían ellas obviamente, pero eh, yo necesito esto y, y, y, y por tanto salen sí. La siguiente parte que hacemos, hoy no lo vamos a hacer porque somos, somos poca gente, eh, una apuesta en común, esto lo que, sea, lo que permite es que habléis, que hablen todas las personas más o menos, sin obligar a nadie, pero el objetivo es que hable todo el mundo en la misma cantidad de tiempo. Es decir, ¿para qué voy a ir yo a una organización política si no puedo hablar ni expresarme? Si una organización política es para cambiar la cosa, para escribir programa, para actuar en la calle, etcétera, etcétera, ¿para qué voy a ir si no, si no hablo? Al final, pues eso me genera una frustración y me voy a mi casa. Y no queremos eso, porque ya somos, ya somos pocos. Entonces, eh, Luego lo que haríamos, o de no, nuevo no lo vamos a hacer, es elegir una persona para que ejerza de portavoz y luego hacemos una apuesta común de rollo. Vale, pues yo vi no sé qué, yo vi no sé cuántos. Y luego, pues hacemos... Esto es una cosa siempre para hablar y para que veamos un poco los cambios que ha habido en la organización. Entonces, yo os propongo que pensemos... Eh, pongo el crono dos tres minutos para, para que reflexionéis, rollo vi tal y cual, un poco buscando, haciendo ese ejercicio de síntesis, eh, y que, y que hagamos, y que hagamos esto, y sobre todo, que, tengo, que tenemos pizarra, ha quedado... Queda. ¿Eh? Bueno, luego lo... ¿Tenemos borrado? Bueno, luego y lo lo a borrar el... eh, Vale, entonces aquí para mí la pregunta es, de todos estos hitos de todas estas cosas que, que, habéis, eh, que habéis nombrado, yo veo unas cosas que son como una dinámica propia, digamos, de... La sociedad, es decir, que Unida, pues al final no deja de ser un espejo de la sociedad, y por eso, igual que ocurre con el resto de organizaciones políticas, eh, la proporción de hombres es muy superior a la de las mujeres. Es decir, no es que seamos ni mejores o peores que el resto de organizaciones, sino que somos un espejo y esto es lo que hay. Entonces, como. Entonces, en ese final, digamos que tenemos como un rol pasivo como organización, es decir, hay una, una dinámica social, nosotros no somos ajenos a ella y por lo tanto se incorpora a nuestro tal, por ejemplo, eh, por el punto violeta eh, y demás. Pero por otra parte está como la parte activa, es decir, ¿qué hemos hecho nosotros para que ocurra lo de punto violeta? ¿O que ocurra lo de la luz? O sea, hemos generado espacios en que hemos estado pensando, ¿no? y en general lo que sale, quizás en este taller es un poco más distinto, pero es como todo del digamos del primero de los sacos. Es decir, hay, una, hay, una, hay un hilo conductor en la sociedad, es decir, el rol de la mujer tiene que, está cambiando, se está, se está canalizando de otra manera, y por lo tanto nosotros asistimos a eso, lo aceptamos porque nos parece justo, nos parece bien, eh, no solo porque se nos exige, eh, y, y, y nada más, digamos. Entonces, lo interesante de esto es el cambio de paradigma, es decir, nuestro rol como hombres, si queremos estar eh, de ese lado, es generar espacios que luego, o sea, generar e incluso llegar a participar si tal, porque yo tampoco tengo la respuesta a cuál tiene que ser nuestro grado de participación como hombres, sino por lo menos contribuir a que esto pase, contribuir a que la neuroteca pase, contribuir... Está feísimo la, el personalismo este, pero contribuir a que haya candidaturas eh, femeninas de un modo u otro. ¿no? Bueno, o sea, el cambio de paradigma es ese. Está muy bien que el feminismo avance, pero a nosotros no basta con abrir las puertas, sino que es abrir las puertas, invitan a entrar, siéntate, mira qué métodos que tenemos de participación para que tú abres de expreses y, y hagas Izquierda Unida tu herramienta, que no es otra cosa, Izquierda Unida, al menos a mí. Pero... Bueno, porque esta actividad se es, es, es enmarca dentro de esa idea, ¿no? Ese cambio de, de, de, de, de funcionar, de ese cambio de paradigma, de decir, bueno, ya no basta con sentarnos a, a, a esperar a que lleguen ellas y abrir las puertas, sino que hay que hacer algo más. Porque sí. porque a mí, de fondo, no es hacer algo más porque es lo que no está bien, sino hacer algo más en condición de posibilidad para alcanzar una igualdad real, o sea, para que el feminismo avance de verdad. Si nosotros nos dedicamos únicamente a abrir la puerta, eh, no, no va a suceder. Porque somos el 50% de la población, los hombres, no por nada más. O sea, es una cuestión de... Si me apuráis, es una cuestión numérica. Si el 50% de la población nos implica en la lucha, ¿qué cambio se va a hacer? Incluso si se cambia alguna ley, ¿qué cambio real va a haber ahí? Vamos con la parte que... Uy, voy a borrar todo eso. Vamos con la parte de... No sé si... ¿Tenéis algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Antes de pasar sobre todo la cuestión estructural, incluso organizativa de Izquierda Unida. No sé si. ¿Cuál ha sido? Las coordinadoras, sí. Eh? Leti y. Es que yo tengo una, una laguna. Ay, Ay, hay otra compañera. Pero no, bueno, pero que sí, era. esa anterior a... era una. Vamos con esto entonces. Eh, esta esta es, ya es como el segundo bloque del taller, ¿vale? Lo que os decía, el primero ha sido como más de lo estructural, sí, y, pero, y sin serlo quizás lo más abstracto, ¿no? Lo, todo la teoría política, cómo vestimos exclusivamente, todo este cambio que queremos promover. Eh, y ahora vamos con lo que en Izquierda Unida, al menos a mi opinión, eh, hacemos menos, que es la parte de. La identidad, la subjetividad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, todo esto de cómo nos sentimos, de dónde viene cómo nos sentimos, cómo afecta la manera en que nos comportamos a nuestro entorno y a nosotros mismos y de dónde viene toda todo, todo esta movida. ¿De acuerdo? Eh, necesitamos atajar lo estructural, pero tenemos también que revisar lo personal, porque lo vamos a ver después con todo esto de el señor de Vox, que está pensando en votar a Vox. ...no está pensando que hay un sistema patriarcal... ...que no sé qué, que le oprime y vienen las feministas y no sé cuánto... ...no... ...él tiene un sentimiento de fracaso y por eso vota en la extrema derecha... ...porque le propone una solución... Y ...eso es algo que nosotros no estamos haciendo... ...o sea, es un ámbito de disputa, a mi parecer... Eh, ...muy, muy gordo... ...empezamos con otra de las... ...de las preguntitas que tengo yo aquí por las diapositivas... ...¿qué es el hombre?... Y, por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre el sexo y el género? Efectivamente. O sea, tú lo has dicho muy bien. Ser hombre, digamos, es como con lo que naces. Es, o sea, la, el sexo es la cuestión biológica. Es decir, yo nazco con unos genitales y yo nazco con unas hormonas... Eh, determinadas, en una proporción determinada, ¿no? Porque los hombres, por ejemplo, eh, siempre se habla mucho de las diferencias fisiológicas, pero los hombres también tenemos estrógenos y ellas tienen testosterona. O sea, es una cuestión más de proporción y según la proporción que tengas de una cosa u otra, pues, tienes más vello, tienes menos, ¿no? Esto lo habréis visto. No todo el mundo tiene el mismo porcentaje de vello y, no, bueno, por poner, uno, por hablar de, por poner así un, un, ejemplo, un ejemplo aleatorio. Entonces, la diferencia es una cuestión... Eh, por un lado biológica y la y, y el género es lo más interesante porque el género es una construcción es lo que tú has dicho no lo de los roles es una construcción social por lo tanto es una cos, es una cuestión que nos damos y que podemos crear entre todos y todas y por lo tanto podemos cambiar y ahí está lo y ahí está lo interesante o sea el género lo que hace es crear un sistema de eh, Valiente, eres arriesgado al volante, eh, no te expresas tus sentimientos. ¿no? no sé quién le ha dicho de que tú te lo guardas y ya revientas. Eso es una cosa que hacemos nosotros, ellas no lo hacen. Ellas, en una generalización, pero ellas no lo hacen. Ellas quedan, hablan, no sé qué, cuántos, estoy así, estoy así, pim, pam. Efectivamente, ellas tienen un permiso social para hacer eso y nosotros no. Entonces, ¿Por qué vamos a aceptar... O sea, ¿por qué vamos a aceptar vivir en la cajita esa? ¿No? Yo creo que eso es... Eso es tristísimo. Porque vamos a, porque vamos a vivir... En base a unas expectativas ajenas? Es decir, tú como sociedad... O yo qué sé... Incluso mi pareja. Yo he estado con... con, con, con compañeras y he estado con colegas... Que me, tenían unas expectativas... Por, por ser yo un hombre... Y por... Y, por, y, y, y demás... ...que no se ajustaba a lo que yo quería ser... ...o sea, yo no podía... ...a veces pues no has podido expresarte tristeza o cabreo o miedo a algo... ...no te puedes en algunos sitios... Eh, ...no mostrate. ...entonces, ¿por qué tengo que vivir yo con la... ...en base a las expectativas o una idea que tiene otra persona?... ...por qué tengo... porque hay que reprimir unas cosas por ser hombre... ...hay que reprimir otras cosas por ser mujer... Eh, comportarte de una manera... ...incluso los mismos comportamientos... ...ser leído de manera distinta... De manera positiva o de manera negativa en función de mi género. Eso es una construcción social que se puede cambiar y eso es lo interesante políticamente. Por lo tanto, igual que Simón de Beauvoir decía que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. No se nace hombre, sino que se llega, sino que se lleva, se llega, se llega a serlo también. El género es al final performar, es decir, eh, vestirse de una manera o de otra. Eh, Haces agujeros o no en las orejas al nacer, eh, y mil millones de cosas. Mil millones de cosas más. Entonces, por polemizar ya un poco, y porque esto no sea tampoco una cosa plana, eh, ¿habéis visto el cartel de la charla? Sí, pero no El cartel de la charla ponía lo de plan de igualdad, Lara Alonso, y luego lo de dos. talleres es de más. ¿Habéis visto cómo se titulaba el taller? El, eh, bueno, este taller. Que ponía, no dan masculinidades. ¿Eh? No dan masculinidades. Vale, pues yo voy a, voy a polimizar con eso y vamos a hablar de... Vamos a A, a ver, eh, lo nuevo no es mejor ni es peor. ¿No? Nosotros creo que además siempre hago, esta, siempre hago esta coña. Nosotros además siendo de Izquierda Unida, cuando decían que lo nuevo de Podemos era mejor, ¿no? la nueva política y demás, nosotros pensábamos, ¿qué, ¿qué me estás contando? O pues sea, a mí con las... Mi relación con lo de las nuevas masculinidades es un poco así, que eh, o sea, se habla de una masculinidad feminista alternativa desde el año 1957, y porque sea del año 1957, porque Marx escribiera en el, en, a finales del 1800 el Capital, no lo hace ni mejor ni peor, ¿de acuerdo? Por eso a mí me gusta... ¿no? Eh, hilar un poco más fino, hablar de masculinidad patriarcal, llamar, hablar de masculinidad eh, feminista, eh, contrahegemónica, si lo queremos llamar, pero lo nuevo puede ser tramposo porque, por ejemplo, eh, voy a poner así un ejemplo concreto: mi hermana es del 2000, nació en el 2000. Por pues los chavales así del entorno de mi hermana se están empezando, se están empezando a asumir comportamientos de, que a priori están vinculados al género femenino, quitarse las uñas. ¿Vale? Hay amigos de mi hermana que ahora se pintan las uñas. Eso necesariamente no les hace más o menos feministas, tal. Bueno, pues la manera en la que tú expresas tu género ha cambiado eh, a lo largo de toda la historia, ¿no? Eh, antes era, bueno, podemos decir que hace, unos, hace unas décadas era el hombre barbudo, no sé qué, no sé cuántos, eh, lo, que, lo que... la manera de expresarlo, no sé. Todo esto cambia. Por ser nuevo no es ni mejor ni peor. Eh, ...con todo esto del de rol de los hombres y cómo nos comportamos, etcétera, etcétera... Etc, ...hay muchos hombres que apuestan por todo este discurso... ...pero quizás que se quedan con la parte emocional del... ...bueno, yo ya soy un buen hombre feminista o ya basta con... ...si yo soy capaz de llorar en público... Pero ...bueno, pues llorar en público está bien, es un paso, ¿no? ...dentro de todo esto de cómo se construye la masculinidad hegemónica... ...pero ¿qué me va de esto... ...o sea, esto va de una cosa un poco más compleja y un poco más elaborada... ...que tenga siempre como horizonte el cargarse las jerarquías entre género... ...es decir, ok, pues llora en público, ok, queda con Víctor en el chino para hablar de tus sentimientos... ...pero si, si se queda en eso o si tal, pues, pues no me sirve. ¿Qué es la masculinidad patriarcal? Pues poquito James Dean en esta película... ...el deseo de ganar, necesidad de control emocional... Tomar riesgos, la violencia, el dominio, el ser un playboy, ¿no? La masculinidad viril tradicional está muy definida y está muy clara. Y en estos ejemplos lo que está es quizás un poco caricaturizada. La autosuficiencia, la primacía, y ahora vamos a ver lo de la caricatura porque es interesante. El poder sobre las mujeres, el desdén por la homosexualidad. Hay un tema que yo no meto en los talleres que es la definición por oposición nosotros nos definimos por oposición a los, hom a los otros hombres eh, siendo con comportamientos homófobos o, y, y, hay, y hay algunos ejemplos más pero es una cosa que aún no que aún no estoy que aún no he trabajado yo suficiente como para contar nada eh, toda esta caricatura y eso es muy interesante eh, tiene una trampa yo le he puesto este, no, le he puesto este nombre, eh, estuve leyendo a un tipo vasco, que luego os puedo enseñar el libro. Lo que decía era, ok, tenemos a señor Vascal, que es como el ejemplo del macho rancio que no queremos ser, ¿no? Yo creo que esto lo tenemos todos clarísimo, es una caricatura de la masculinidad, más rancia, más tóxica, pongamos el adjetivo que nos gusta cada uno más. Pero eso tiene un peligro, y es decir... Yo lo pongo una distancia. Yo no soy esta caricatura, por lo tanto, yo ya. Pues si no soy Abascal, ya soy un hombre feminista. Eh, ya no soy una, la barbaridad que es Abascal, Vin Diesel en las películas de coches de acción, o el señor este de Mad Men, que nunca lo acuerdo cómo, es que, Don ¿cómo se llama, porque no lo puse. Don Draper. Eh. Don Draper, a ver si me acuerdo de eh, una vez. Eh, el, problema de, el problema de poner el foco sobre estos tipos es que en realidad estos señores no es la masculinidad hegemónica, no es la masculinidad, digamos, en términos granchanos no es la masculinidad sutil que perpetúa la, los privilegios de los hombres. No es algo que está en el sentido común. Si hacemos una encuesta por lo poblacional, el señor Abascal no representa a, a la, esa masculinidad, o sea, no lo no vemos, la gente, no, los hombres no se ven reconocidos en Abascal, Abascal está utilizando una táctica política que es la de decir yo me llevo la masculinidad a un extremo para que lo que parece un poco más de derechas se vuelva a centro, y parezca un sentido común, eso se llama la ventana de, nosotros en, lo, en, en el movimiento social de donde yo vengo lo no he trabajado mucho, lo de la ventana de Overton, yo me llevo las cosas al extremo para que lo que antes era muy izquierda se vuelva algo más de sentido es lo que está haciendo Abascal, es lo que hace este señor, y es lo que hace con este personaje. Eso lo que hace es esconder el bosque de masculinidades de mierda, personas que verdaderamente están ahí eh, perpetuando el privilegio. Cosas más sutiles. O sea, cosas más sutiles como lo que como yo os cuento aquí a continuación, que es lo de las masculinidades, que es el tema de las masculinidades indígenas. Como el feminismo avanza, yo ya no puedo mantener mi privilegio de la misma manera que hacía hace 20 o 30 años, ¿no? Eso está claro. Eh, los, ma los machos machotes no se comportan igual que hace 20 o 30 años. Eh, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Habéis visto, hasta, ¿habéis visto esta foto? ¿Sí, no? Vale, el vale. El todo el partido. Vale. Bueno, ¿y sabéis quiénes son? Son Roger Federer y Rafa Nadal. Eh, Roger se retiraba ese día, entonces hacían unos partidos, no sé qué, no sé cuánto. Hubo muchos artículos en torno a esto. Creo que incluso eh, Garzón escribió un artículo sobre esto. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hubo tanto olio con esto? pues Porque se están tocando la mano. Están llegando en público. Se están mostrando vulnerables en público. O sea, están asumiendo comportamientos que a priori no son los masculinos. Dos tremendos iconos de la masculinidad. Quizás Roger un poco menos, ¿no? Porque eso es esto de la elegancia y la finura, ¿no? De la manera, que es maravillosa. Eh, pero son dos señores que son iconos de Nike o sea, de la principal marca de deportes del, del, del, del mundo mundial entonces las nuevas expresiones de género lo de pintarse las uñas pues muy bien, entonces pensate como te dé la gana lo de mostrarte, asumir cómo lo de mostrarse vulnerable llorar en público, etc sí si está, si está genial o sea yo creo que es que no... no Estar a favor o en contra de esto, pues, eh, es, es eh, no es lo más relevante. Lo más relevante es la raíz de todo, ¿qué hay en la raíz de todo esto? Entonces a Raja le preguntaron esto. Dijeron, no sé si fue antes o después, creo que fue antes del partido. Eh, bueno, no quiero decir, unos meses antes, no en ese evento. Eh, dijeron, oye, lo de que tu mujer esté embarazada, ¿cómo te a aceptará? Tío, holgado, pues, pues, soy padre de la criatura. Y él respondió, pues sí, no tengo previsto que esto me afecte o me cambie la vida de ningún tipo. Claro, lo que hay aquí es la raíz del tema, es decir, yo estoy asumiendo unos comportamientos que están genial, pero en mi raíz no hay una renuncia de, al privilegio de nada, o sea, no... Bueno, quizás mostrarse en público, pues sí que lo podemos valorar como cierta, cierto grado de, de, de renuncia o de, de cambio, que está bien y que construye. Pero claro, el conflicto gordo es este, es el de eliminar las jerarquías. Es decir, hay un montón de presiones, hay un montón de violencia, violencias económicas, violencias psicológicas, violencia psicológica, eh, eh, abusos de este tipo. O sea, columpiarte de esta manera tan brutal, es decir yo tengo un crío y paso olímpicamente porque a mí no me toca, esto no va conmigo, eh, es o sea, el horizonte es este. O sea, cuando, cuando hagamos eso de ya no solo abrir las puertas, sino que poner la silla y demás, el horizonte que hay detrás de todo eso es eh, suprimir jerarquías. Y por lo tanto, ¿vale? Y por lo tanto, renunciar a, al privilegio. Entonces, una cosa que sale en todos los talleres. ¿Ok? Yo, que estoy comprometido que quiero hacer esto, ¿puedo vivir así? O sea, ¿se puede vivir haciendo renuncias sin que me machaquen? Eh, y demás, lo que responden algunas feministas es eh, que los hombres no estamos nada bien. Los hombres tenemos una esperanza menor de vida. Eh, dicen: Mira, lo voy a leer. ...dice... Nos envían a la guerra para matar y morir. Morimos a una edad más temprana porque fumamos y bebemos más. En la esperanza de hombres, siempre, esto cuando vas desde que vas a primaria, te lo dicen: ...que se, vivimos menos. ¿Y por qué? es? Pues eso: porque fumamos más, bebemos más, al volante somos más agresivos. Eh, nos, eso, y esa era la siguiente. Como no tenemos espacios si y una red para hablar de nuestras mierdas eh, y como hablar de cómo estamos es un síntoma de fragilidad y de debilidad, eh, nosotros nos suicidamos, la tasa es el doble. En 2020, 2.930 suicidios eh, de hombres y 1.011 de mujeres. Claro, pero eso no es una decisión individual, eso es una cuestión de estructura de la manera en la que ellas pues se plantean el suicidio, quizás no, igual ellas se van a suicidar y dicen hostia, tengo que cuidar de no sé quién, quién va a cuidar de mis padres. Y nosotros igual no estamos pensando en esa clave. Esto por, por decir un ejemplo, eh. En, grandes y pequeñas violencias, lo que os decía al inicio, voy a ir eh, voy a ser telegráfico. Eh, lo de que les decía al principio de lo de las distancias, ¿no? Yo pongo distancia con la pongo distancia con las tareas del hogar hablando de ayudas en lugar de, de hablar de corresponsabilidad que antes no lo he mencionado eh, entonces, como yo no soy de esos hombres que matan, como yo no soy de esos hombres que cometen delitos de tráfico a mí me cae alguna multa Uf, tío, a veces, yo, como no estoy acostumbrado a este grabado en fin eh, analizan algunos feministas que mentimos hombres y mujeres mentimos en la misma proporción pero como nosotros ocupamos espacios de poder en, mayores, en mayor medida, en nuestras mentiras tienen un montón más de, de, de, de repercusión. Entonces, con lo de las grandes violencias y las pequeñas, lo que quiero decir es lo de poner distancia. Es decir, invisibilizamos cosas mucho más sutiles, que en realidad son las que consolidan el privilegio, con esto que os decía de la masculinidad hegemónica, no es la de Abascal, y aumenta la distancia percibida entre hombres violentos y los que no. Es decir, yo no le pego a mi mujer. Por lo tanto, yo ya seguro que no ejerce ninguna violencia. Y eso hay que, hay que revisarlo. La cuestión de la intencionalidad, esto no va de si somos buenos, no lo que decíamos antes de, de que el capitalista, pues eh, lo que decía más ¿no? que no va de buen capitalista a mal capitalista, sino que corresponde pues, a una estructura que le obliga a, hacer, a funcionar así, con las consecuencias que tenga, eh, y no es ni bueno ni, ni, ni malo, no es una elección ético-moral, no va de eso, sino que es un sistema de relaciones que funciona así, eh, pero que no haya intencionalidad a su vez, ¿no? Eh, no significa que no haya violencia. Si yo te acoso verbalmente sin darme cuenta, ¿eh? no, aquello de estás en una asamblea, la habéis visto alguna vez, eh, estás en una asamblea, interviene una compañera, eh, repites lo que ha dicho, y encima dices. Eh, lo que mi compañera ha querido decir es que no sé qué no sé cuánto como si ella no fuera capaz de expresarse por sí mismo. Eso es violencia psicológica. Yo te estoy diciendo, tú no sabes expresarte. Literalmente te estoy diciendo esto. Y por lo tanto, vengo yo y explico lo que tú quieres decirnos. Porque no eres capaz. Eso es violencia psicológica. Espacios formales e informales. Y con cuidado con el uso del tiempo y del espacio público. Sintetizar. E, si mi compañera lo ha dicho, se puede intervenir sencillamente para decir... Apoyo lo que ha dicho mi compañera. Añado X. O no tengo nada que añadir. Lo apoyo y punto. Necesidad de reconocimiento. Es que eso tiene que ver mucho con eso. Parece que sin lo que decíamos antes, ¿no? Si no intervengo en una asamblea, soy peor militante. Soy peor hombre también. Eh, practicar la escucha activa. Escuchar mucho. Eh, preguntarles. Eh, mientras, quiero decir, si vais a preguntar sobre feminismo, pues obviamente for, hacer el, un esfuerzo de, de, de, de formaros también, claro en espacios informales pues generar espacios seguros de intimidad confianza eh, y en las relaciones interpersonales, pues mucho consentimiento eh, ahora está mucho en el debate de esto empatía eh, y bueno pues tratar un poco de romper el pacto este patriarcal asqueroso entonces queda 0, ¿dónde os situáis en este espectro de masculinidades? esto normalmente me detengo más pero os lo voy a plantear aquí aquí está señor de Vox ¿Vale? que no solo mantiene, pero reproduce y se beneficia de un privilegio, sino que encima tiene un discurso legitimador. Es decir, bajo al bar y dice, uy, pues si a tu hija la dio varón, ¿cómo iba vestida? No Lo típico. Eh, entonces, el, el de tapadillo, que no dice esas putas barbaridades, esa eh, pero no cuestiona su, su privilegio se, y se beneficia de él. Luego, sin compromiso ideológico, eh, y asume algunos comportamientos, eh, tareas del hogar y demás, eh, crianzas, más compartidas y demás, y luego una militancia activa que incluye la lucha por la igualdad. Lo de no solo abrir la puerta, estoy con la metáfora esta a y hoy, sino poner la, poner la silla y traer un método para que todo el mundo participe. Eh, entonces aquí normalmente teníamos tiempo para hablar mucho rato, pero hoy eh, estamos un poco más limitados. Entonces, si alguien quiere hablar, eh, tenemos eh, cinco minutos, si alguien quiere decir, vale, pues yo estoy aquí. Para que os hagáis una idea, un señor de Navarra en el primer taller que venimos dijo, yo me pongo aquí porque mi mujer me dice que fuera de casa eh, soy súper feminista y súper guay, entonces me siento como políticamente no sé qué, pero me dice que en casa que me no doy para el agua y que, y que tan feminista no seré.